¡Qué bonito día es hoy! Iglesia de San Sebastián en el barrio del Porvenir, Hermandad de la Paz. Normalmente los domingos es una de las primeras en salir en la Semana Santa Sevillana. Hoy vamos a conocer un poquito más de ella y también poder admirar a nuestra Santísima Virgen de la Paz y a nuestro Señor Jesús de la Victoria. Ruega por, ruega, por ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros tiempo de oración, tiempo de reflexión por aquí normalmente saben salir nuestra Santísima Virgen de la Paz nuestro Señor Jesús de la Victoria, la verdad que emocionante, este año diferente, pero bueno, que igual sea especial en nuestros corazones. Muchos abrazos.